¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a el Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Este es como el inicio obligado todos los miércoles. Eh, otra vez estamos a, en el ombligo de la semana. Qué gusto estar aquí con ustedes reunidos. Para mí de verdad es muy grato estar eh, aquí con ustedes. Este es un espacio que eh, anhelo todas las semanas para poder hablar con, con ustedes de, de lo que fue la experiencia de lectura eh, durante estos días, desde hace ocho días que nos vimos y siempre estoy como muy pendiente, estoy pensando todo el tiempo en, en qué va a pasar cuando nos reunamos. Entonces, muchísimas gracias a, a ustedes por, por conectarse. Para el día de hoy teníamos varias propuestas de, de temas para discutir. Eh, pero curiosamente quienes propusieron los temas, eh, a excepción del profe Leonardo, que ya está aquí conectado, pues no se han conectado, ¿no? Hace ocho días, hacia el final de la grabación, eh, se, se propusieron algunos temas para discutir. Entonces, igual yo también hice como me preparé un poquito para hablar al respecto, eh, en caso de que, de que quienes estaban interesados, pues no se pudieran conectar. Si mal no recuerdo, habíamos, uh, se había establecido la el deseo de discutir sobre eh, los, los géneros que componen la, a la novela, es decir, la forma epistolar, también el diario íntimo y las noticias, ¿no? Bueno, también tiene aquí algo de telegrama y demás, hablar un poquito de esto y de cómo pues está construyendo la novela un poco. La otra cosa de la que se quería hablar es de eh, la experiencia del audiolibro. ¿No? Entonces, pues, hay dos personas que nos querían comentar al respecto y, pues, quienes también estén haciendo el ejercicio de, de adelantar la, la, la lectura por medio de, del audiolibro. Esas eran las, las dos de los temas. Y el último tema, que si mal no recuerdo, fue el que nos propuso el profe Leonardo, que era hablar de eh, la estética del cómic, de la novela, bueno, no sé si es cómic. Eh, que tenemos en el drive que estamos leyendo, ¿no? Esos eran los temas que habíamos planteado la, la, la sesión pasada hacia, hacia el final. Bienvenida, Paola. Qué gusto ver que te conectas. Eh, esos eran los temas. Igual, pues, yo también pues me ajusté a, a, a, a sus a sus a usos, eh, us, bueno, a lo que queríamos que discutieran, a lo que ustedes querían que discutiéramos. Me parece que, que es muy bueno. Eh, y, pues, es lo que, digamos, planeo para la sesión del día de hoy. Antes de que arranquemos con esto, eh, bueno, lo que les había comentado. Dentro de ocho días no vamos a tener nuestra sesión presencial. Igual esto yo lo voy a volver a, como a, eh, a, a comentar por el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me comente. Yo comparto por aquí el link para que ustedes se, se conecten al grupo de WhatsApp, que es como nuestro centro de noticias, ¿no? Donde eh, tratamos de, de tener... Eh, los acuerdos y toda esta la información del club de lectura en un mismo lugar dentro de ocho días entonces como se trata ya de una semana tensa tanto para los docentes como para los estudiantes eh, no tendríamos como la versión la, la sesión virtual sino la idea sería como desconectarnos un poco de la virtualidad y encontrarnos eh, en la sede principal no de forma presencial para hablar de otras cosas, ¿no? Desentendernos un poco de, de Drácula, desentendernos un poco de, de todo esto, de las lecturas que hemos elegido. Hola Diana, bienvenida, buenas noches. Y hola pues, Juli. Lo, hola. Y lo que haríamos entonces es eh, tener una sesión extraordinaria como para conocernos primero, porque no nos hemos visto como en persona. Eh, y también... Eh, una actividad alterna de, de animación, promoción o mediación de la lectura, eh, pues que estaría a cargo de, de aquí su, su servidor. Eh, pero para eso tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Lo primero es que desde mañana me encantaría que ustedes me escriban, en caso de que no pertenezcan a la institución, ya sean como docentes, como administrativos o como, o como estudiantes, si no pertenecen a la institución y quieren acompañarnos, me regalen sus datos eh, al chat privado eh, para yo poder eh, suministrarle los datos a bienvenida Janet y también bienvenida Flor para poder suministrarle los datos a la secretaria del CRAI para que ella autorice el ingreso de, de todas las personas que no pertenecen a la institución. ¿Listo? Entonces, pues todos ustedes tienen mi, mi, mi número de celular, eh, digamos que soy como el administrador del grupo de WhatsApp, entonces ahí ustedes pues encuentran mi número y me, y me escriben como, hola Julián, yo no pertenezco a esta institución, pero quiero, quiero reunirme con ustedes de forma presencial el próximo miércoles. Y con sus datos yo ya empiezo a hacer como toda la parte de trámites eh, al interior de, de la institución para que ustedes, pues, el próximo miércoles puedan ingresar sin ningún inconveniente. Para quienes son estudiantes y, pues, digamos, ya pertenecen de alguna forma a la institución, pues, solamente tienen que acercarse a ingresar. Yo les estaría diciendo si tenemos alguna restricción de hora de ingreso, pero creería que no. Aunque, pues, la sede central cierra como a las 6, entonces sería que nos reuniéramos antes de esa hora. Entonces, tendríamos que ver también el horario para que... Eh, nos reunamos dentro de ocho días, la verdad, sí es algo que estoy esperando con ansias. ¿Listo? Eso por un lado. Eh, lo segundo, entonces, es que hoy vamos a discutir como por segunda, segunda oportunidad, Drácula, para la sesión del día de hoy, ya hemos dicho haber avanzado hasta el capítulo 15, ¿no? Eh, para dentro de la próxima sesión, para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no vamos a discutir, Drácula, para dentro de 15 días vamos a avanzar como hasta el capítulo 22. Igual yo les voy confirmando. Eh, confirmar, yo ya tengo aquí hasta dónde vamos a leer, sí, efectivamente hasta el capítulo 22, yo ya muy juicioso tengo aquí marcado, esto es lo que voy a avanzar en la lectura, eh, hasta, hasta el capítulo 22, ¿listo? Entonces, pues tenemos un poquito más de tiempo para leer un poco con, con más conciencia si, si, si nos ha hecho falta. Igual, pues la, la, también el audiolibro nos, nos permite también avanzar para que vayamos a, avanzando dentro de 15 días. Entonces sería, si hoy es 8 15 para el 22 de septiembre, entonces vamos para el capítulo 22. ¿Listo? Eso como un anuncio así parroquial. Lo tercero, hace 8 días me di cuenta que me tomé muchísimo tiempo haciendo el resumen. Eh, y dije, como no, tenemos que regular un poco más el tiempo, porque me di cuenta que muchas personas como que no lograron, lograron participar, ¿no? El tiempo no nos daba, por lo que se tomó la determinación con, digamos, otras personas que están detrás del club de lectura, no solamente estoy yo, <risa> eh, de eh, vamos a poner un temporizador, ¿no? Como para intentar regular la, la, el tiempo que tenemos para el micrófono abierto. Entonces, vamos a tener alrededor de tres minutos para nosotros participar, ¿no? Hacer nuestra intervención, eh, tratar de hacerlo lo más sintético y poder avanzar en el tema, darle la oportunidad a más, palabras, a persona, perdón, a más personas de tener la palabra. Esto, esos son como los tres anuncios. Entonces, eh, ahora sí, quiero que arranquemos. Antes de, de, de que darles la, la palabra a quienes nos quieran, quieran dar sus impresiones y demás, quiero compartir con ustedes algo que me parece eh, nos ayuda un poco también a entender y a ubicarnos un poco en cómo se está construyendo la escena y todo esto, y cómo la noche y todo esto funciona dentro de la novela de Bram Stoker. Algunos de ustedes conoce los nocturnos de... José Asunción Silva, nuestro gran poeta colombiano. ¿Alguien los conoce de pronto? ¿Los ha leído, los ha escuchado, los tiene en el radar? ¿O dicen como es la primera vez que escucho de, de, de estos nocturnos? Profe. Y era una sola sombra larga, y era una sola sombra larga, Esta noche solo y mudo. <risa> sí, sí señor, ese es, ese es el tercer nocturno, ¿no? Eh, el profe lo, lo puso perfecto. Bienvenido, Eider, ya, ya estábamos aquí como, ¿y dónde está él? Ah, Porque es uno de, de, quienes, de quienes nos pidió la palabra esta noche para hablar de uno de los temas, ¿no? Que es el audiolibro. Eh, también quiero, quiero hablar de esto porque el audiolibro no hemos hablado y, y este es el primer semestre en el que tenemos este formato entre, de entre nuestras eh, gama de, de posibilidades para la lectura, entonces sí quiero que hablemos del audiolibro. Entonces, bienvenido. Sí, profe, ese es justamente el, el, el nocturno, ¿no? Eh, resulta que los nocturnos eran un género bastante digamos profuso en el siglo XIX ¿no? era como todos los poetas tenían un nocturno y pues esto está muy hacia la tradición del romanticismo no, el romanticismo y su amor por la noche y lo desconocido bueno todo lo que comentamos hace, hace ocho días de todos estos elementos que están participando en, eh, en el Drácula de Bram Stoker pero entonces yo esta semana, mientras iba adelantando mi lectura, porque esta semana de verdad no podía parar de leer, digamos que estoy muy, muy entretenido con la lectura, mientras estaba leyendo los eventos que, que ocurren en estos capítulos, eh, específicamente toda la muerte de, y perdón, los spoilers por aquí no, por allí, eh, toda esta transformación y todos los acechos que sufre Lucy, ¿no? eh, pensé en el nocturno de Silva. Y por eso lo traigo para que lo leamos y veamos cómo, cómo yo creo que ustedes van a ver cómo esto eh, parece de verdad como si fuera perteneciera al mismo, a la misma novela, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. Como les digo, la, eh, lo, eh, José pues Asunción Silva tiene como tres nocturnos, si no estoy mal, este es el tercero, y es la versión final, porque antes de esta pues, hubo una versión previa. Esta es la versión final, la que se estudia, la que se lee en las universidades. ¿no? Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí se nida toda,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 Parece, no sé, no sé si ustedes lo sintieron, me, me gustaría saber si sí si lo sintieron, pero parecía como si quien estuviera perfectamente estas palabras las podía estar diciendo Seward después de, o bueno, cualquiera de los enamorados de Lucy, de hecho, ¿no? Y es que hasta la escena es muy, muy de Drácula, ¿no? Cuando están descubriendo la alcoa, ¿no? Y las sábanas mortuorias y todo esto, pues, recuerdan mucho um, a esta escena, ¿no? A todo este sentimiento que nos transmite Sigurd a través de su, de su diario personal, ¿no? Entonces, eh, esto lo, lo traía sobre todo para que, digamos, se pueda notar cómo esto eh, era una convención un poco dentro de la época, toda esta construcción de lo de lo fatídico y la, los lugares comunes de la noche. Entonces, fíjense cómo esto esto se tuvo que haber escrito también a finales del siglo XIX, no sé si antes o después, no estoy seguro, de um, el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Pero esto es lo que se estaba leyendo y lo que se estaba escribiendo en su momento, eh, para que se den cuenta un poco de, de, de cómo era la literatura en ese momento y la concepción de la literatura. Y a la par de esto, quiero que escuchemos... Tenemos, son cuatro minutos y medio. Esto es solamente como para. Por aquí escuché el chat. ¿Alguien levantó la mano? Ah, listo, Jason. Señor, cuéntanos. Eh, una pequeña anotación, Julián. Eh, tengamos en consideración que la literatura siempre se ha caracterizado por ser cíclica. Entonces empezamos con una literatura fantasiosa que, es, que nos habla del superhumano, de los superdioses, de eventos sobrenaturales que sale más allá del contexto siempre, la literatura explota esto, pero hay un momento en donde es muy dada a, lo, a los finales felices, a los finales más allá de la imaginación. Después pasa otro tipo de literatura por generación, que es más realista, menos dado a los finales felices y no a los finales trágicos. En la época de Abraham Stoker me parece que estábamos en un momento en donde se llega como... Un, punto mixto, en donde se sea algo sobrenatural, pero no un final feliz. Ok, me parece buena observación, sobre todo, pues, cómo eh, cada tradición literaria reúne, en este caso estamos hablando de la tradición literaria y el romanticismo, cada tradición anterior reúne todo lo que se hizo antes, pero también lo está combatiendo, ¿no? Entonces está trayendo todo lo que existía en el momento, pero también quiere romper esas formas. La literatura, de hecho, es eso, y de, específicamente la novela. La novela trae todas... ¿Alguien más está pidiendo admitir? Perdón. La literatura reúne todo lo que existe en la, en la tradición hasta su, hasta su momento, pero lo combate. ¿no? quiere romper los, los modos que existen, por eso también la, la construcción de, de esta novela es bastante curiosa, porque está trayendo, eh, está trayendo todo lo que existía antes y lo quiere combatir, está trayendo géneros que no son muy grandes dentro de la literatura, el diario, eh, la carta, porque son géneros, digamos, eh, géneros textuales, pero todavía están luchando por conseguir esa categoría como de género literario. Entonces, trae toda esta tradición y trata de romper esa tradición. Entonces, muy buen apunte también. Entonces, esto es lo que quiero que escuchemos. Yo creo que todos lo hemos escuchado, pero aún así me parece que es, puede traernos como eh, avivar o ayudar a incrementar eh, las sensaciones que, que podía habernos transmitido o no por supuesto, todas estas descripciones de lo que ocurre durante estos episodios. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo aquí, voy a hacer el micrófono, para que ustedes cierren y, y traten de imaginarse estas escenas que fuimos viviendo durante estos, estos capítulos, eh, en son, a la, digamos, a la compañía de, de Chopin. Perdón, me equivoqué, no es este. Pero dos segundos porque no es este. <ríe> Listo, ya lo encontré. <ríe> me equivoqué, nocturno. A ver, a ver, a ver. Era este. Bueno, yo no sé ustedes, pero es una pieza que a mí me parece súper bonita y sobre todo cuando uno, digamos, la escucha teniendo eh, este, este trasfondo de la novela o, por ejemplo, del nocturno, pues parece que estuviera como hasta sincronizada, ¿no? Uno puede encontrar, empezar a encontrar como resonancias de una cosa en la otra. Eso es lo que quería compartir. También esto como un ejercicio de que ustedes pueden empezar a mirar esas, esas, esos ecos en otras formas eh, de arte, por ejemplo. Eh, si ustedes miran, por ejemplo, también el Nocturno de Van Gogh, o bueno, la Noche Estrella de Van Gogh y demás, pues pueden empezar como a hacer estas lecturas, eh, bueno, eso que llamaríamos intertextualidad, eh, en diferentes formas y eso me parece que también es muy valioso, porque lo que hace es sumar a su experiencia como lectores. Entonces, hasta aquí, digamos, lo que quería presentarles, eso era lo que quería que viéramos como una forma, otras formas de acercarnos a una misma obra, por ejemplo, a través de la poesía o a través de la música, no y cómo esto nos da nos hablan un poco mejor del contexto que se estaba viviendo en su momento. Listo, entonces, ahora sí, me gustaría darle paso a Eider, que está aquí conectado, porque él quería hablarnos de su experiencia con el audiolibro. Sé que Mari también tenía algo que comentarnos, pero pues no está conectada. Y por supuesto, quienes hayan seguido la lectura con el audiolibro, pues nos puedan dar sus, sus apreciaciones. Uh, no sé por qué se ríe y me dice tampoco. Bueno, no sé. <risa> Pero, pero le doy la palabra Y eh, Usted dice, no, es que él quería contar. No, pues tampoco. Yo, yo, yo quería, uh, si, si se daba la oportunidad de comentar, pero tampoco, como que usted uh, <risa> necesitaba sacarme el pecho, pues no. <risa> Adelante, <risa> igual, escuchamos. Pues yo les, les mencionaba por el grupo que yo tengo una historia pues, con Drácula, porque no es la primera vez que ya lo ya leo. Y de hecho, fue la razón me dio a mí el punto de partida, en, digamos, en el tema de audiolibros y podcasts. Y es que yo, pues, hace mucho tiempo empecé a leer Drácula, ¿sí? Pero por el mismo tema de la extensión, me estaba tomando muchísimo tiempo. Entonces, alguien me hizo la sugerencia de, bueno, mire la opción del audiolibro. Yo dije, sí, pero no, no, no, no es lo mismo. Yo quiero la, la, la experiencia de la lectura. entonces dije, bueno, vamos a intentar. Y busqué el audiolibro. Si no sé mal, creo que eh, estuve utilizando el mismo audiolibro que se, que se presentó. entonces yo dije, no, voy a hacer una cosa. Voy a ir escuchándolo y lo voy a ir leyendo. Y lo empecé a hacer así. Pero pues me fue bien con el audiolibro. Entonces dije, bueno, como no tengo el libro en físico, yo lo estaba leyendo en digital en ese tiempo. Eh, pues en los lapsos de Transmilenio, ¿sí? Pues hay veces me da cosa sacar el celular, entonces no podía leer. De, puedo ir avanzando con el audiolibro, ¿sí? y empecé a avanzar así, poquito a poquito, y sí, me rindió mucho la lectura, la verdad, pero me gustó mucho la experiencia, porque si bien, bueno, está escrito de manera pistolar, lo que habíamos dicho en versiones anteriores, eh, aquí está presentado más como, como una radioficción, no exactamente como una novela, sí, como una audionovela, no, pero, no como pues, una radionovela. Radionovela, gracias. ¿Sí? Pero me pareció chévere el juego de las voces, ¿sí? Eh, que a veces uno se imagina a los personajes de una manera, escucharle las voces también le impregna tintes a esos personajes, ¿sí? Eh, ayuda mucho la imaginación también en algunos casos. Es, es muy, muy chévere, entonces... Eh, yo hice el doble ejercicio, ¿sí? Tanto lectura como audio. Hay veces los iba leyendo al mismo tiempo que los iba escuchando, hay veces solo leía, hay veces solo escuchaba. Iba haciendo esa, eh, tomando esas diferentes alternativas. Y es una experiencia chévere, es una experiencia bonita. Y lo que les digo, para mí fue el punto de partida de pronto a los audiolibros, porque de ahí yo busqué otras historias eh, así, narradas. No siempre conseguí buenas narraciones, la verdad, a veces es difícil. Y Terminé llegando al mundo de los podcasts, porque hay podcasts que son especializados en, en narrativa de historias, entonces uno empieza a escucharlos y empieza a lanzarme a otros podcasts de otros temas, de otros estilos, de otros contenidos, y es algo muy chévere, muy bonito, digamos que la experiencia de audio mmm, me parece una forma diferente de aprendizaje, sí porque a veces tenemos una... Unas experiencias de aprendizaje, digamos que hay unos que somos más visuales, otros más espaciales, otros de tipo escrito, ¿sí? Pero entonces el audio a veces nosotros no le sacamos el suficiente provecho. Y eso me parece una forma chévere de trabajarlo. Eh, ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Digamos que, bueno, retomando la lectura, estoy ayudando un poquitico, ¿sí? Estoy al inicio de cada capítulo, coloco el fragmento en el que voy, ¿sí? para no ir perdiendo el hilo, y al mismo tiempo también voy actualizando en Buntritz para ir pues, a la par. Pero ha sido tanto el avance que he tenido, que habíamos quedado hoy para el capítulo 15, ¿no? Yo yo voy en, el, en el capítulo 25, más o menos, creo. Eh, ya les confirmo, pero sí, yo yo he avanzado hartísimo. Porque terminar el libro. Sí, me, voy en el 90% del libro, de hecho, me faltan una hora de audio eh, y 10% de lectura. Y bueno, pues eso es más o menos lo que les quería comentar. Muchas gracias, Eider. Yo, bueno, ya sé que eh, le di un poco más de los tres minutos, pero es porque este es, este es un tema del que no hemos hablado, ¿no? Esta es la primera vez que tenemos lo que les estaba diciendo la experiencia del audiolibro. Ah, en semestres anteriores teníamos las, las lecturas en voz alta, que nos reuníamos y leíamos en voz alta, pero inclusive esa experiencia es distinta, porque en la, en la lectura en voz alta se trataba de Julián o, de, o del lector que teníamos en ese momento leyendo... ...en voz alta el texto, ¿no? Pero no le podía imprimir estos elementos que nos está compartiendo ella ¿no? Podría ser una, un intento de cambiar la voz para cada personaje... ...pero pues no llegaba a, a tener ese tono que, que se esperaría que tuviera... Eh, ...por ejemplo, un, un, un audiolibro. Y por aquí también ya llegó Mari, entonces vamos a hablar con Mari sobre esto. Pero antes de esto voy a, voy a, um, como a continuar la, con la idea... Eh, teníamos esta, esta, esta experiencia en la que sí, nos reuníamos a leer en voz alta, pero pues por supuesto siempre hay una distancia entre leer en voz alta una sola persona a tener este formato, digamos, mucho más profesional, con voces, digamos, para cada personaje, ¿no? Tiene ciertas implicaciones. Entonces me gusta muchísimo esto y quería hablar de esto porque considero que es un formato que no, he, no habíamos explorado hasta ahora y me entusiasma poder escucharlos. En especial porque el audiolibro es lo más cercano a la lectura. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros escuchamos un audiolibro, no sé si lo sepan y si no lo saben se los comento, eh, cuando nosotros escuchamos un audiolibro, se están activando en el cerebro las mismas zonas eh, que se activan cuando estamos leyendo. O sea, efectivamente, estamos simplemente leyendo, pero con nuestros oídos. Entonces, esta forma de lectura es igual de válida a la tradicional. Y esa es una de las cosas que más me gusta y por las que también estaba muy interesado en escucharlos. Entonces, ahí nos estaba diciendo cómo, cómo las voces imprimen, cómo las voces ayudan a la imaginación y también cómo ayuda a ser efectivo con la lectura, ¿no? Una de las cuestiones por las que es, a veces es tan difícil acercarnos a la lectura es el ejercicio, el ejercicio en sí mismo, la acción de abrir el libro y, y pasar la página. Esto muchas veces puede... Eh, como representar un obstáculo para la lectura, pero con el audiolibro, sobre todo si tienen, como bien nos dice Aider, esta, esta forma de aprendizaje auditiva, pues van a poder superar esta, este, este obstáculo, entonces por eso quería como darle este, este espacio a Aider para que hablara, María, yo sé que acabas de llegar, estamos hablando del Ajá, esa es una de las cosas que también creo que Irene nos, eh, nos ayuda a decir, ¿no? Como para identificar quién es quién. Pero entonces, justamente estamos hablando de audiolibros. Yo sé que nos habías comentado algo por el grupo de WhatsApp. No sé si quieras comentarnos, eh, abriendo tu micrófono, sobre tu experiencia con el audiolibro, que es lo, digamos, con lo que abrimos esta, la sesión de esta noche. ¿Te animas? Hola, buenas. Qué pena llegar tan tarde. Eh, ¿Qué le di a decir? Bueno. A mí me pasa que hay muchos libros eh, que son muy densos y que son para verdaderos amantes de la literatura porque a la larga son aburridos, pero uno se los termina devorando por, por, por lo que es el libro completo, ¿no? Y eso pasa con Drácula. Drácula es hartísimo, o sea, es pesado, es muy pesado y es, o sea, aburre. Y el hecho de que sean diarios también lo hace muy descriptivo y largo. Y me puse a escuchar el audiolibro. A mí me encanta escuchar el audiolibro mientras, no sé, tiendo la cámara o la losa, me, me pasa. Y este audiolibro me senté a escucharlo absolutamente quieta, inmóvil, pendiente de todo lo que decían. Me gustó mucho eh, las diferentes voces. Eso me parece muy chévere porque ayuda a la identificación de los personajes. Cuando hablaba a este doctor que se me fue y que estaba haciendo la bitácora de campo de los pacientes, yo ni siquiera recordaba haber leído eso. Y con este con, sí, y con el audiolibro, yo, yo no me acordaba nada de eso y me encantó. Eh, eso, me gustó mucho el audiolibro, yo creo que lo terminaré de, de escuchar, eh, eso, eso quería decir, por eso me gustó mucho el audiolibro, porque me gustó lo de las diferentes voces, también hay ambientación, ¿no? hay piano, hay lobos, hay cosas así, eh, estuvo muy chévere, además que es como un grupo, dice como las historias de la bruja, los cuentos de la bruja, algo así, desde ahí me atrapó yo, uy, ¿cómo así? ¿Quién es esta gente? Es muy chévere. A mí me gusta mucho. Por eso. Buenísimo, ¿no? Yo creo que con estas dos referencias es como más que una invitación. Para mí es una invitación. ¿Por qué? Porque digo una invitación. Eide nos estaba comentando que el, su inicio en el mundo del audio eh, o del lector eh, auditivo, eso es un buen término, no sé si exista, eh, inició justamente con Drácula. Y es curioso porque, como alguna vez discutí con él, el punto en el que yo me alejé completamente de los audiolibros fue con Drácula. <ríe> ok, Aiden nos está diciendo como que el grupo de lectura, el grupo de podcast, se llaman así, las lecturas de las brujas, aparentemente. Entonces, pues, fíjense, ahí podemos empezar a mirar porque deben tener muchas lecturas. Eh, a mí me pasó lo contrario. Yo hace un par de años e intenté empezar como unirme a este mundo de la lectura por medio de los audios y empecé con Drácula. Y cosa contraria a la que le pasó a Eider, el audiolibro que yo encontré, no era este, estoy seguro. Lo que hizo fue como alejarme completamente y dije, en la vida vuelvo a leer un audiolibro. ¿no? Esto pasa, ¿no? todos tenemos unas formas distintas de acercarnos a la lectura. Y... Esto me parece muy valioso, es una de las cosas que tampoco habíamos dicho. Habíamos visto la lectura, digamos, por medio de la, de la narración gráfica y por pues, la lectura tradicional, pero nos faltaba esto. Entonces, es una de las cosas que yo sí digo, teníamos que haberlo discutido. Sé que también eh, aquí tenemos a Diana, ella está leyendo por medio del audio. Ella también ah, va avanzando poquito a poquito. Y yo le dije, conéctate, ¿no? Porque van a haber estas, estas opiniones. Entonces, Diana, si quieres comentarnos, adelante. Gracias, Juli. Hola a todos. Eh, sí, eh, digamos, eh, comparto lo de la compañera que decía que, Mari, perdóname, que decía que esos libros tan densos, eh, digamos que es una muy buena estrategia para, para, para leerlos, ¿no? Con, de esa forma, con el audiolibro. Entonces, fascinada, la verdad que Matá le escribí a Juli, no, no alcanzo, voy en, voy en la primera parte y llevo 134 minutos, pero pero la verdad, súper disfrutados, y, y por ejemplo, aprovechar los tiempos así del transmilenio, dos horas ahí, que no se pierden, no se, no se pueden perder con este método. Entonces, muchas gracias por, por compartir esa, esa, esa nueva forma de, de, de meterse con la lectura. Claro que sí, entonces fíjense, ¿no? Entonces... Eso es, lo, es una de las cosas que también percibíamos acá en el club de lectura y era como darle espacio a todos los tipos de lectores, ¿no? Porque tenemos, no existe un solo tipo de lector, entonces me emociona muchísimo saber que el, el digamos, el trabajo de haber buscado y de, de, de digamos, de, de buscar y de poner a disposición de esto, pues, realmente está, está teniendo, digamos, como resultados efectivos. Entonces... Me gusta muchísimo todos a quienes de pronto están teniendo inconvenientes con su lectura que digamos al igual que Mari que nos comentaba que, y tiene razón, hay libros que de pronto por lo, lo mismo viejos se nos dificulta el acceso a la lectura por cómo están escritos, por las formas en las que escriben y todo esto, eh, los audiolibros también pueden ser una muy buena alternativa para nosotros meternos en el mundo de la lectura. Entonces, eso era lo que, lo que quería que comentáramos. Me parece muy chévere sus experiencias de escucharlos. Tan, tan, me, me gustó tanto la experiencia que pienso como voy a darle una nueva oportunidad al audiolibro. Quizás no con Drácula, pero sí con los relatos de Cthulhu, que también cuando lleguemos allá eh, van a ver que tenemos los audios. ¿Listo? Eider, adelante. Pues o menos relacionado eh, las narraciones que vienen con los de los cuentos de Cthulhu. Son de un podcast que se llama Noviembre Nocturno. Ese es uno de los que yo más recomiendo. Eh, él tiene una, eh, como un círculo de escritores también, ¿sí? Y entre ellos hacen lo que se llaman radioficciones, ¿sí? Toman contextos de historias y empiezan como a armar ese hilo ese cronológico y lo empiezan a narrar. De Drácula hay uno que se llama Drácula, Trono de Ira, Trono de Sangre. Entonces, hacen una recopilación de muchos datos de, de la historia de Herácula, ¿sí? Y la ponen a manera de historia. No lo voy a poner todavía, digamos, lo tenía para planes futuros, porque es que sería mucho spoiler de pronto para... Si escuchan todo el audio, el audio dura una hora, más o menos, pero sería demasiado spoiler. Entonces, no, se los voy a enviar más bien al final, cosa que puedan tener más la, la opción de leer, pues, determinemos la lectura y después, si miramos de pronto ese audio, si hay la el espacio, la posibilidad, para de pronto hacer comparaciones o algo. Me parece muy buena la idea. Y, y ahí estamos de nuevo metiéndonos con otras formas de leer. Y eso me parece muy, muy, muy chévere. Entonces, genial que tengamos todas esas, esas formas de leer. Señor, cuénteme cuéntame, o no, cuéntenos. cuéntenos. Bueno, a, a, justamente sobre ese comentario que también hace, eh, hay un podcast que se hizo de parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que se llama... ¡Ay! Lecturas infinitas, ¿sí? Y habla sobre otras formas de leer. Habla, digamos, de... Nosotros, digamos, leemos el clima, ¿sí? Esas pronósticos son lecturas, ¿sí? Cómo leemos eh, la ciudad, cómo leemos el arte, ¿sí? todo ese tipo de interpretaciones son tipos de lecturas, y no sé, valdría la pena de pronto revisarlo un poquitico también por lo mismo, mirar todas eh, esas formas diferentes de lectura que también hay. Eso me gusta y también por eso, digamos, inicié un poco la, la sesión leyendo el nocturno de Silva y escuchando el nocturno de Chopin, porque eso también es otra forma de leer, hay una, no sé si lo conozcan, un proceso que llama como sinestesis, y es llevar las sensaciones de un sentido a otro sentido, y, por ejemplo, leer con música, yo tengo una lista de reproducción en, en Spotify que se llama Como Música para Leer, es muy curioso. <ríe> eh, yo me siento a leer o, o voy leyendo en el bus y voy escuchando esta música y es muy interesante ver cómo la música, así como lo que ustedes hacen con, con el audiolibro, la música también parece como entrar a participar dentro de la experiencia, ¿no? Y cuando uno recuerda la lectura, no solamente recuerda lo que ocurre, sino lo que se sintió donde estaba en el momento en el que se leyó? que estaba escuchando? Entonces, esas también son otras formas de lectura, como bien nos dice Aida. Marina nos dice que quieres agregar algo, dale, no te preocupes. Gracias, Aida. Es que estoy desde un aparato y no encuentro a la mano, entonces voy a pedir la mano por el chat. Eh, yo quería compartirles que eh, yo tengo pensamientos intrusivos y en un momento de mi vida eran bastante fuertes. Y yo empecé a, a escuchar audiolibros y yo los yo me, lo, me los ponía, bueno, yo los ponía cuando era en el Transmilenio. Y en un principio yo ni siquiera los he usted me podía preguntar de qué era el tema, yo le iba a decir, no tengo ni idea. Pero de a poquito le fui prestando atención a eso. Y sí, efectivamente es una terapia, que no me acuerdo cómo se llama, pero que sirve. Entonces, si usted en algún momento... Eh, siente como, como mucho estrés, como mucha cosa, a mí por lo menos me funcionó, entonces digamos que sí, por ese lado le tengo como aprecio a los audiolibros, los audiopoemas no me gustan mucho porque son de un ritmo como lento, pero un audiolibro creo que a uno, además duran poquito, duran como dos minutos, pero yo creo que a uno un audiolibro le da el tiempo suficiente para conectarse y como para relajar la cabeza, pues a mí me pasa. Entonces, pues ojalá a alguien más le, le sirva hacerlo, ¿no? Entonces ahí, eso era. Me parece buenísimo, es el factor terapéutico de la lectura con lo que nos está diciendo Mari y lo que nos dice Eider por el chat, ¿no? Como con la ansiedad. Entonces, fíjense, la lectura tiene beneficios en todas sus formas, presentaciones, tamaños y sabores. Y qué bonito que Mari nos haya compartido esta experiencia, pues que es pues, una experiencia bastante personal, ¿no? Y nos, nos, nos comente cómo también ha empezado a manejar esto también con estos recursos, ¿no? Y lo que les dije hace un momento, eh, la, el, el escuchar el, el libro eh, activa las mismas partes del cerebro que cuando se lee. Entonces, fíjense cómo en la, la terapia de Mari, pues es el audio, pero también es la lectura que eso es súper, súper chévere, me parece genial escuchar todas estas experiencias. No sé si tengamos algo más que agregar, Mari, Diana o alguien más de pronto aquí de los presentes que también haya hecho el trabajo de, de, de digamos, el, el, el, el proceso de la lectura con el audiolibro, ¿no? Ah, bueno, estaba pensando en que una de las cosas que me quedó sonando que, que dijo Mari es al principio yo no le ponía atención a lo que estaba escuchando, y yo creo que también esto pasa cuando uno empieza a leer, digamos, de la forma tradicional. Al principio probablemente uno no le pone atención a lo que está leyendo o le cuesta tener este, ese, ese enfoque, ¿no? Yo creo entonces que ahí es justamente donde vemos que efectivamente el cerebro funciona de la misma forma porque es una cuestión de práctica. Probablemente a mí lo que me falta es práctica para leer con, con, con mis oídos, ¿no? Yo tengo muchísima práctica de esta forma, pero quizás me hace falta es práctica práctica con mis oídos, entonces esto también me parece algo importante mm, listo, entonces nadie levantó la mano, entonces, ah, Sarita levantaste la mano, cuéntame. bueno, buenas noches para todos, yo también iba siguiendo la lectura con el audiolibro y me parece que de esta forma pues entendí más la lectura, ya que es un libro así muy pesado y como es como una bitácora, por así decirlo pues nos cuenta con mucho detalle cada, cada momento, entonces sí es muy extensa la lectura y creo que con el audiolibro sí mujeré mucho más en la comprensión. Me encanta, o sea, estoy muy, de verdad me siento satisfecho de, de escucharlos con, con sus experiencias eh, de lectura, eso me, me gusta muchísimo ahorita yo sé que es, una, es, digamos, es muy aplicada en la lectura, pero sí tengo que decir que Drácula, eh, lo que comentábamos, ¿no? esta forma de pronto puede ser compleja, acercarnos a, a esta forma en la que está escrito. Pero vemos que el audiolibro pues, nos ha hecho más fácil esto. Entonces, muchísimas gracias a, a ustedes por darse la oportunidad de acercarse, por también por eh, compartir su experiencia con el audiolibro. Eh, entonces voy a poner aquí en mi lista el primer checklist, los asuntos que nos traían esta noche, que era el audiolibro. El segundo tema, teniendo en cuenta, digamos, quienes están por acá, eh, era un poco hablar del de cómic, de la novela gráfica, que es una de las cosas que tampoco hemos hecho. Entonces, mmm, pues le voy a dar la palabra, si sí, por supuesto, si él así lo quiere, <ríe> a, a, a, nuestro, a nuestro participante experto en el tema y podemos empezar a participar a partir de lo que él nos quiera comentar. Si nos llega Joan, que probablemente no va a llegar, para hablar del tema que él quería componer, digamos, discutir, pues lo podemos discutir entre nosotros, esto si nos alcanza el tiempo, por supuesto. Ah, antes de, de, de darle la palabra al profe Leonardo, si, si, si él quiere compartir con nosotros su, su, digamos, su conocimiento en, en esto del cómic, eh, le recuerdo, digamos, a quienes no estaban conectados, o quienes pudieron, no se pudieron conectar sobre las 7, de que dentro de 8 días tenemos nuestra reunión eh, presencial. Entonces, si quieren acompañarnos en la sede principal del Crayusta, pues me pueden escribir por el interno en el WhatsApp con sus datos, si no pertenecen a la USTA sobre todo, con sus datos para eh, yo poder pasarle los datos a la secretaria y así puedan ustedes tener el ingreso asegurado dentro de 8 días. ¿Listo? La hora, yo creería que estaríamos alrededor entre las 5 y media y más tardar 6. Eh, para que no haya inconveniente con la entrada y pues dentro de ocho días estaríamos saliendo un poco más temprano. ¿no? Recuerden que no vamos a tener sesión virtual, ¿listo? Entonces, ya después de la cuña en medio de, de la sesión, le quiero dar la palabra al profe Leonardo, que, que él es, es, me, me gusta muchísimo todo lo que él nos cuenta sobre, sobre este mundo de, de lo gráfico, ¿no? Y pues aquí sobre sobre el, el cómic, profe. Buenas noches. Eh, pues ahí sí, como dicen los políticos, no venía preparado porque estaba revisando un material de, de tutorías, pero ¿puedo compartir pantalla? Ya encontré el, el archivo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, profe, adelante. La, el espacio es suyo. ¿Están viendo la imagen? Eh, yo no, no sé los demás participantes. Ahora sí, ya. Ahora sí. Creo que ya entró. Sí, no, es uh -huh. que tengo la, la señal, están todos aquí en clase, entonces se lentifica. Eh, bueno, eh, esa es la portada de. Eh, ¿Y ahora esta qué parte es? Esta es la tercera, creo. Sí, la tercera parte. Ok. Ay, perdón. ¿Si la están viendo o la quité. Todavía la teníamos en pantalla. Ok. Bueno, ya había dicho que, que Mike Minola, el, el, el dibujante, esto es pues, de la época en que hicieron la, la película, sí, esta película, eh, lo contrataron para que apoyara el desarrollo del, del guión a nivel gráfico. Algunos directores de cine... Desde unas producciones de los años 50, 60 del cine francés, eh, el cine de, de, de eh, se me escapa ahorita el nombre, como, como la nueva ola francesa, lo llamaban en español, eh, empezaron a apoyarse porque eran fanáticos de los cómics y en esa época empezaron a surgir cómics on the ground. Pues surge el movimiento underground, que se ve en la literatura, en el cine, en todas las áreas de, de producción artística, y algunos de esos eh, directores, sobre todo los europeos, que empezaron a desarrollar un tipo de, de historieta que, que da paso a, a lo que pues sería la novela gráfica y la evolución del arte y defender el arte del cómic como el noveno arte, y justamente lo relacionaban con el cine, empezaron a apoyarse en artistas visuales y en dibujantes para crear eh, guiones gráficos, ¿sí? no, no era solo el guion escrito, porque pues, ellos eran fanáticos de las imágenes. Eh, para esta película, entonces siguiendo como ese tipo de, de, digamos, lo de, de tradición, eh, contratan a Miñola con otros, pero entonces él en ese momento no tiene, no sé si han visto... Eh, Perdón que empezó a sonar mi teléfono. No han visto eh, historietas de Mike Niñola, es el que dibuja Hellboy, que también hay una versión en, en cine, ¿sí? con un montón de críticas para la última parte, han hecho tres partes. Eh, pero la estética de Miñola es muy particular. Y en Drácula, en esta, cuando él acepta el contrato de hacer ese apoyo gráfico, que es una cosa, es lo que usaron para hacer la película, para apoyar a toda la producción. Dentro de su contrato él planteó que, que tenían que dejarlo hacer una, una historieta y publicarla a partir de lo que él había hecho en, la, en ese guión, ¿sí? Esto es lo que vemos, como esta historieta es el resultado de eso, y aquí se ve, si, si pueden en el futuro miren historietas de Hellboy, y van a darse cuenta cómo evoluciona el tipo hasta generar una síntesis visual increíble que ya empieza a verse aquí en esta, en esta producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve uno acá? Pues aquí está, esta es la, la carátula, que es una de las viñetas, eh, toda la, la producción. Eh, la, las masas, sí, la, las, cada página la podemos leer como una frase, ¿sí? no sé si me gasté los tres minutos que se acordaron para... Cada frase se ve como, cada viñeta sería una frase que está narrando, tiene como, en esencia, narra un montón de información de lo que uno encontraría en el, en el libro, ¿sí? Entonces aquí vemos como esas aproximaciones, una toma... Eh, cuando uno lee, eh, pues sí, al que no está acostumbrado a este tipo de, de estilo, eh, pues eso es época victoriana, ese tipo de, de novelas, a veces se vuelven muy densas porque o son muy narrativas y esto como es esa situación de que son o las cartas o el diario, si sí, esa cosa epistolar... Entonces tratan como de narrar, entonces él se acomoda también visualmente a esa narrativa, entonces vemos como la gran toma lejana de, de la luz y después lo mete uno al cuarto donde están atendiendo a, a esta mujer para hacerle la transfusión, hay que tener en cuenta que pues esto es pura también ciencia ficción, ¿no? Eh, si uno le hacía una transfusión como las que hacen ellos en esa narración, pues lo matan porque son de tipos sanguíneos distintos y eso hasta lo lo estaban investigando, pero eso le dan un soporte científico y como esa connotación victoriana de, de la ciencia. Y muchos, no sé si algunos de ustedes son eh, fanáticos del steampunk, que a mí me encanta, como esa tendencia victoriana estética. Eh, entonces, steampunk, como eh, vapor y punk, steampunk, entonces búsquenlo y van a ver que eh, la estética de, de Minola para Hellboy tiene esa connotación de steampunk. Y antes de hacer todo ese desarrollo de su Hellboy y a partir de lo que, la manera como empezó a dibujar y creó su estilo en esta obra de Drácula, después hizo una de, de Batman, una versión de Batman que me encanta personalmente, que se llama Ciudad de Gas o algo así. Es un Batman victoriano que se enfrenta a, a Jack el Destripador. ¿sí? Entonces, esas narrativas, esas historias, aquí se ve entonces el uso del negro, el uso de los grises. Y él empieza a desarrollar una estética donde no hay detalle en las imágenes. ¿sí? Es muy sintético, pero eso le da mucho peso porque ¿qué es lo que me pasa a mí con los audiolibros? Eh, como que me siento condicionado al personaje y a la voz, a mí me, me gusta, a mí me gusta, soy muy kinestésico, a mí me gusta inventarme los ambientes, siento los olores, toda esa cosa, sí, cuando hablan de, de que entran a la tumba, que la vela, que la, yo siento el olor de la vela, sí, aunque yo soy de la generación que alcanzamos a crecer con las radionovelas. Y pues era fascinante uno apagar la luz y escuchar la radionovela de terror o las que hacían narrativas de este tipo de, de obras clásicas. Entonces, el violeta, el negro, los colores como pálidos, y ¿sí? además pues, eh, la mujer se está volviendo vampiro. sí Entonces, el texto que utilizan, si se dan cuenta, y, y lo usan también en esta versión en español, eh, aunque en ese momento surge la máquina de escribir, al final del, no me acuerdo si es el 15 o, o ya es en el 16, cuando Mina le, le responde, eh, habla con el, con, este, con el doctor holandés. ¿sí? Eh, sí, le dice, le muestra ahí como una especie de broma que lo narra en el texto, de, que le muestra sus notas taquigráficas. ¿sí? Pero después le pasa la transcripción porque ella se ha entrenado, como hablábamos la vez pasada, es una mujer profesional de la época, ¿Y cuál era la profesión? Pues secretaria. Y, y primero tomaban las notas en taquigrafía y después las pasaban en las máquinas que habían aparecido, también una cosa muy evolucionada, ¿no? Y aquí está como la letra de máquina de escribir, ¿sí? Como ese Times uh, Roman con serif. Está la cosa científica, ¿no? La, el énfasis en, en, en la pipeta que hace la mezcla para darle a la mujer. Están las narrativas, aparece Drácula, ¿sí? y hace la relación, entonces como que cambia el color de lo que es el drama que están viviendo, los que tratan de salvar a, a esta mujer, y lo que ella en realidad está viviendo como en ensoñación con Drácula, ¿sí? Entonces, cambia los, vuelve al drama de, de las personas, de los que están viviendo en, en el tiempo real humano, ¿sí? Van al cementerio, o bueno, están hablando, el tipo les cuenta lo que hay que hacer, que es lo que está pasando, los tonos, ¿sí? la iluminación en la viñeta superior derecha, el tipo que tiene la palabra y que los va a dar como una iluminación, ¿sí? habla, entonces la, la iluminación cambia del tipo, los planos cercanos, las aproximaciones al rostro dramático. ¿sí? Eh, planos contra planos se llama eso, si vemos al tipo hablando de espaldas a nosotros y después lo vemos de frente, es un plano contra plano, es, es lenguaje de narrativa visual que después asumió el cine, pero que originalmente es de los cómics, ¿sí? ese tipo de narrativas es influencia del, del cómic, y del cómic negro, que está relacionado con el cine negro, ese cine de, de detectives de los años 30, 40 en Norteamérica. ¿sí? Eh, esos claroscuros, los planos grandes, pero aquí están sucediendo dos cosas, ¿sí? la mujer está eh, en su plano de soñación, está con, con Drácula y hay más color y ellos están viendo el drama, de analizar qué pasa, y está en azules y en, en grises. Y hay un punto en que se encuentran y por eso entra ese ocre como una forma de luz, pero el ocre también es la, un poco cercano al color piel de la cruz, que está en el, en el sepulcro, ¿sí? Eh, en la, la capilla es antigua, donde entra el, el personaje, bueno, aquí está llegando a la capilla como una forma de salvación, eh, hoy tengo las, estoy mirando muchos proyectos al tiempo y mis neuronas están paseando eh, Jonathan, no me acuerdo el apellido de Jonathan Jonathan llega para donde las monjas que lo, lo salvan cuando él huye del castillo entonces hay una, hay una narración paralela, estamos viendo como tres historias al mismo tiempo sí. Eh, mientras tanto Mina está hablando allá eh, y se encuentra con su amiga que está siendo convertida en vampiro ¿sí? Está la relación, aunque eso si uno lo mira en el texto no está, ¿sí? En el libro, en la obra original, pero entonces para la, la película y para esta narrativa se hace como ese cruce y ya nunca se encuentran, ¿sí? Es parte del drama cuando uno lee el libro y ya la mujer es casi un vampiro, entonces uno la deja acercarse el, el, el doctor este, Van Helsing. Eh, ella trata de, de, de convertir a su, a su novio, a su prometido. Y el tipo lo empuja, está el drama ahí, como los, la manera en que está convertida la, la estructura narrativa, así de un gran, llamémoslo así, una viñeta central que es la, la mujer acostada arriba y se superponen los planos de la gente en la que está interactuando con ella. El punto central del drama cuando Van Helsing empuja a Arthur para sacarlo para que ya no lo pueda morder y convertir en Nosferatu, en el en el libro explica que es un Nosferatu, ¿sí? Y entonces aquí aparece, pero aquí hablan de Drácula, pero él habla de Nosferatu en, la, en el texto original. Vemos a Drácula y como la relación eh, se retoma una gráfica de lo que es un grabado de la época de, de, de Black Tapis, ¿sí? la, la única imagen que existe, y otra imagen de un texto que habla de cuando el tipo cogió a los turcos y empaló miles de turcos para que no volvieran a meterse a su país. Y e hizo una carretera que iba hasta no sé dónde, entonces muestran esas imágenes que son copias de los grabados originales. Volvemos al drama, de, aquí están salvando al tipo las monjas sí, para que se recupere, entonces él vive como que logra iluminarse, se encuentra con su novia que fue a buscarlo allá al, al convento y volvemos al drama abajo que está con los azules y otra de los violetas y la oscuridad y la noche porque la noche es un personaje acá, porque es como el, el personaje que le permite a Drácula meterse en todas partes, ¿sí? Eh, está con su arma cuidándolo, eh, uno de sus amigos, el que llega al final, pues en el texto, sí, porque ella ya está agonizando y el hombre llega ahí a visitarlos, a cuidar que no se acerque Drácula mientras ella fallece, por eso está ahí con la, con la escopeta, porque él, en el texto dice que él se dedica a rodear la mansión toda la noche, sí cuidándola, entonces aquí muestran eso y como el tipo enfrenta y dispara, aunque pues eso no está en el texto, está en la película, sí. Y pues finalmente como que ya se apropia Drácula de, de la mujer, por eso en otra parte de, de la, del texto del libro muestran cuando el lobo que está en el zoológico se escapa, un lobo que es muy noble, pues porque lo, lo controla para que se meta a la fuerza al cuarto de esta mujer, ¿sí? Eh, para poder entrar a él, porque si no, no puede entrar y entonces rompe la, la, como el bloqueo que le tienen para que no se acerque. Y ahí es cuando muere la mamá de, de ella, de la impresión, porque pues, la mujer ya es cardíaca, la, la viejita. Bueno, no sabemos si es vieja porque en la época uno moría. O sea, yo ya ni existiría por la edad que tengo, pero a los 40 estaban ya como agonizantes. Entonces, de pronto la china tiene como 20, no recuerdo, y la mamá de tener por ahí 40. Sí, pero pues para la época ya está anciana, ¿no? Y eh, el drama como que se, se casa, digámoslo así, con Drácula, ¿sí? pero entonces es el momento fatídico donde ella ya muere, sí, porque el tipo rompió el cerco y finalmente le chupa toda su esencia humana y la convierte definitivamente en vampiro. Después vienen las escenas, aquí es donde se parece al nocturno de Silva, si sí, eras una sola sombra larga, era una sola sombra larga esta noche solo, y no sé qué, sola y muda. Eh, ahí se parece, el nocturno es de 1891, 92, y Drácula es del 90, entonces sí, son de la época. No sé si Silva habrá leído Drácula, ¿sí? Pues él era un niño rico, tenía acceso a literatura que le llegaba de, de Europa. Eh, y las imágenes, el drama de, de, de eh, ¿cómo se llama? El velorio, ¿sí? El azul, todo ese drama, la Londres, allá atrás, el, el ícono de Londres, que es esa catedral que se ve al fondo, ¿sí? El coche fúnebre, los colores, y ahí aparece Drácula, ¿no? Es cuando lo ven desde el coche, eh, sale a perseguirlo. Esto es diferente a lo que uno lee en el texto, ¿no? Porque cuando ve a Drácula, Jonathan va es con, la, con la esposa y está en un parque de día. Y ve al tipo con una de sus novias, esas vampiros, que lo atacaban en el... En el, el ataque, sí, la cosa dramática que se enfrentan. Y volvemos a, al drama de la tumba de la china que acaban de convertir en vampiro y cuando descubren que no está en la tumba y él trata, aunque en el libro pues eso se echa como dos capítulos, ¿no? Cuando finalmente entienden que, que, que se volvió vampiro y aceptan y entonces que hay que, que eh, eliminar a ese cuerpo. Y aparece la sombra larga, ¿sí? Por eso sí hay una relación, la, ahí escucho, ¿no? La música que, que puso... Eh, ¿Esto era Debussy? No me acuerdo, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Sí fue de Debussy lo que puso de, de música? No recuerdo. En Chopin. Chopin. Entonces está, sí, ahí está la música, está el candelabro, está la mujer apareciendo, está todo ese sonido, pues digo, lo que yo escucho, ¿no? Cuando vota al bebé, como lo narra en el texto, y manejan el plano del personaje de macabro central con la víctima y se va reduciendo con la imagen, ¿no? Y no se enfatiza en términos de, de narrativa visual, pues sí, está la, la vampiro y el drama que tira el chino ahí sobre una tumba, ¿no? Que eso es de piedra, ¿sí? Entonces, eh, enfatizan en eso, ¿no? En, en la malvada eh, acción de, esta, de este engendro. Y después el engendro entra en, en acción, ataca a Van Helsing, que, que lo rechaza con su cruz, y vuelve a mandarnos en una narrativa paralela a, a lo que está pasando con Drácula, ¿sí? volvemos a, a la tumba y lo que significa el drama de Arthur de que es el que tiene que, que matar al engendro para salvar el alma de su amada. ¿sí? Entonces las narrativas son muy rápidas y se da uno cuenta si pasa esto rápido es una narrativa muy rápida ¿sí? o sea aquí solo estamos leyendo imágenes, el texto es muy poco pero nos lleva en todo el clímax del paroxismo hasta llegar a que le cortan la cabeza y lo siente Drácula y se genera ese factor como de que de alguna manera le ganaron, ¿sí? Y continuará. <risa> Pero entonces, eh, mírenlo así, como si estuviéramos hablando muy rápido, estuvieran escuchando el audiolibro y van a ver todo el, el dramatismo del color que les da, ¿sí? Cómo entran las zonas de luz, frases cortas, que son las viñetas cortas, donde enfatizan cosas y cómo van subiendo el clímax, lo llevan a unos a grandes planos con detalles muy marcados en el centro que enfatizan y llega uno hasta ese elemento central de lo rojo, de, que después se vuelve un color predominante en la obra de Miñola, ¿sí? eso rojo con negro con blanco, básicamente es lo que uno encuentra en Hellboy, que es lo que desarrolla después de esto, que lo vuelve incluso la, la estética más, más sintética. Y, por ejemplo, esa imagen de, de la viñeta en la parte superior eh, inferior derecha, ¿sí? esa cosa ahí como del el, el avance, el ataque de, de Drácula a meterse a la fuerza. ¿sí? Eso es, entonces, y aquí, el gran peso de la muerte del oscuro, pero por otro lado ya se salvó el cuerpo eh, y el alma. Entonces, ahí está toda esa cosa católica irlandesa de Bram Stoker. Eh, no sé si sirvió para algo, pero al menos entonces para que empiecen a leer a pedacitos y también que lo miren rápido, que es lo chévere del cómic en papel, que uno lo mueve como esos libritos que uno juega a mover las páginas y se engolosina ahí con las imágenes y con toda la narrativa completa. Profe, siempre digo que usted, digamos, es un peso en eso. Eh, Qué pena que me eché muchos minutos. No, eso iba a decir, digamos, me disculpo con, con, digamos, dije al principio como, no vamos a hacer minutos, pero pues creo que meritaba poder tomarnos este tiempo para, para conocer, digamos, de este de todo lo que está detrás de la imagen, ¿no? Aquí nos están diciendo, dice, profe, yo veo que la cantidad de colores usados es más bien limitada. ¿Eso es por alguna razón? Sí, es el, el dramatismo, ¿sí? Es que el, como... A veces relaciona esto con el gótico, ¿sí? con, con eh, propuestas góticas, eh, artísticas. El gótico como tal, no el movimiento gótico de los 80, que retoma esas cosas y es eh, minimizar el color para enfatizar en el texto. ¿sí? Como la idea de enfatizarse, entonces el color distraería. Y el ambiente que se crea, de todas maneras, lo que busca es, eh, si uno mira eh, en algún punto incluso de, de la obra escrita, cuando ellos van a cortarle la cabeza finalmente a esta mujer, eh, narra eh, el, el médico, el, que, el psiquiatra, digámoslo así, que trabaja con los locos, que es, sin haberse puesto de acuerdo todos iban de negro, incluso Arthur que estaba en, en luto absoluto, ¿sí? Entonces, eh, los colores de la ropa de esa gente, pues de por sí, por eso es que apoya, ¿no? Sirve para la cosa y, y por eso Drácula usa como un color fuerte que lo distingue en la película y en el cómic aparece como con esos tonos rojos en, en la capa o en algún lado. Pero es para darle más peso a, a la idea central, al drama. Y hay poco texto, si se dan cuenta. Eh, como decía una compañera del taller, pues, del de, de club, eh... Es que es muy cansado, sí, es, que es pesado, es denso, o sea, yo estaba ocupado. Yo he leído, pues a mí me encantó Drácula y, y ahí me volví obsesionado un poco, fanático más bien de, de, del género de terror en literatura, ¿sí? Eh, cuando tenía, ¿qué? 15 años tal vez, pero había visto las películas desde que tenía 8, me había aterrado con, con el Drácula de películas que ahora da risa y con los Feratu y esas vainas. Eh, pero pues volverlo a leer eh, es, es, es fascinante porque de hecho sí ya medio siglo, <ríe> con medio siglo cuando lo leo entonces ya como que le encuentro más, más gusto. Pero me imagino que un chino de 20 años, 25, incluso lo recuerdo cuando lo leí la primera vez, eso lo leí como en dos meses porque esa era muy densa. ¿sí? Entonces, eh, pero es muy ágil leer el cómic. ¿Sí? Yo, yo no soporto la, el audiolibro porque me siento condicionado, yo quiero mis sonidos y mis, mi kinestesia personal, ¿Sí? entonces me, me, me canso, no, no logro como lo, lo, lo dejo de escuchar, pero sí tiene la, la intención de hacer los énfasis, ¿Sí? entonces es, es el peso de lo visual, recuerden que pensamos visualmente, entonces así como cuando escuchan el audiolibro les dispara esos factores kinestésicos, cuando lo leen el cómic, eh, de hecho pesa más la imagen que, que el mismo texto, ¿sí? Que esa, porque el texto nos está generando sonidos, de todas maneras, ¿sí? Cuando leemos los diálogos. Pero entonces aquí como que traten de minimizar eso y darle peso al... La misma película tiene muy poco diálogo, ¿no? De hecho la película es tan densa como leerse el libro. Esa película la he visto tres veces y me toca parar para seguirla viendo porque no aguanto verme de un chorro de la vaina. Sí, a mí me pasa lo mismo con la película que dice el profe. Yo, yo eh, la he intentado ver, creo que la vi desde que era muy pequeño y no entendía nada. Me pasaba como con el libro. Yo no entendía nada, no entendía qué estaba pasando y me fastidiaba no entender. Y sí, porque yo sentía más denso la película de lo que siento ahora el libro. Y siempre me ha pasado. Tengo que volver a verla. Eh, Marín nos dice, a mí me pasa eso con el cómic, que lo siente denso, ¿no? No soy team cómic. Entonces, fíjense aquí como lo que decía que hay espacio para la lectura de todos y me gusta muchísimo que hoy lo que tuvimos fue como esa posibilidad de comparar el audiolibro con el cómic y ver cómo estas dos, estas, este, existen estos dos caminos de lectura, en especial cuando, digamos, vemos este conocimiento y todo, eh, este, de, digamos, el, lo que existe, esta decodificación eh, de, del código, digamos, narrativo, de la forma en la que está puesta la, de cómo debería leerse realmente el cómic y eso me parece verdad muy valioso. Porque es lo que digo, es, es otra forma de leer y es otra forma de entender. Entonces, el profe nos dice, así como cuando ustedes escuchan el audiolibro, el cómic funciona de otras formas, ¿no? Aunque también parece, digamos, afecta y está funcionando en el mismo nivel. Y eso me parece muy, muy chévere. No sé si alguien más, muchísimas gracias, profe Leonardo, siempre lo digo, con todo su conocimiento aquí nos deja, o yo al menos, eh, digamos, quedo absorto con cuando usted empieza a, a explicar todo esto, porque es un tema que me gusta mucho, pero que de verdad me supera completamente entonces por eso estoy tomo, tan, tan entretenido eh, ah bueno, aquí Hellsing es la versión de Drácula en manga también está en anime en español ah bueno, ese, está, hay otro digamos formato que podríamos explorar como el que nos está comentando aquí Jason no sé si de pronto aquí hay algo que podamos decir sobre el cómic ah bueno, ya llegó Johan estábamos esperando porque eh, sabíamos hace ocho días que Habías querido, nos comentaste que querías hablar un poco sobre el género, es decir, sobre la forma en la que está escrito, eh, la forma epistolar y demás. Que yo dije, estos son los tres temas que vamos a hablar porque se propusieron la, la, la sesión pasada, entonces estamos esperando a Johan eh, para que también nos hagas tu intervención. Ya sé que nos queda poquito tiempo, pero, pero bueno. Entonces, me gustaría decir, si existe algo más que decir sobre, eh, sobre el, el, el, el cómic de pronto algo así muy sintético, algo que podamos decir, una apreciación así sintética, para si alcanzamos, aunque bueno, o podríamos dejarlo para dentro de 15 días, porque ya están los 8 y 22, entonces pues, eh, para no, no como correr con esta parte del, del género, porque me parece que es muy importante eh, hablar de esto, del, del género epistolar, del género del diario, de la noticia, de todas las formas en las que se está narrando, ¿no?, la carta, la, lo mecanografiado que nos decía el profesor, la taquigrafía el fonógrafo eh, el, el telegrama, creo que existe también ya ahí entonces pues, no sé ah, ah bueno, aquí se, se ha generado un pequeño debate entonces nos dice, Jason Helsing es la versión de Drácula en manga, también está en anima en español, Eider dice Difiero es el mismo personaje pero la historia no es la misma, dice en Netflix y Jason nos comparte el trailer por si lo deseamos ver. Ah, bueno, listo, entonces fíjense. Es que eso es lo que tiene, digamos, la historia del vampiro, ¿no? Y de Drácula, es que se toma una y otra y otra vez y se actualiza, es una de las cosas que, digamos, logran las grandes obras, y es que se actualiza con el tiempo. Por ejemplo, ahorita con, ya te doy la palabra Jason, ahorita con, con los vampiros tenemos esta, esta actualización de del vampiro ya como el, la forma romantizada, de, digamos, como en exceso. Eh, por ejemplo, ustedes ven una de las formas, de, para mí, como más kitsch de, de, de retratar al vampiro, que es toda la saga de Crepúsculo, ¿no? Que es... Tiene el, el, el origen en este lugar común, pero parece que lo tratan de una forma muy distinta, ¿no? Entonces es bueno que también podamos, si alguien conoce esta saga, que pueda empezar a hacer estas como estos nexos entre, entre lo que es eh, usualmente reconocido para los, para los vampiros, ¿no? o lo que, es, lo que se funda en el mito y cómo esto se puede llegar a transformar en, en este tipo de, de, de textos alternos. Uh, el profe nos dice, miren el cómic La Liga de los Hombres Extraordinarios. Mina Harker es la líder del equipo que destruye seres demoníacos. Oh. Wow, Esa Mina, se los digo, eh, una de las cosas que escribí en mis anotaciones de, este, <ríe> de esta semana es Mina, mina Mi Corazón. ¿No? Bueno, eh, Jason, adelante. Perdón, disculpas, problemas con el micrófono. <risa> eh, bueno, en primer lugar, la charla había estado muy entretenida, me gustan mucho los puntos de vista que hemos abordado, no sabía nada de lo que estaba comentando el profesor Leonardo. Eh, por otra parte, debemos tener en cuenta que Drácula es una obra que siempre se ha, ha visto a diferentes puntos de vista y a una libre interpretación y reinterpretación. Por ejemplo, Crepúsculo, a mí a nivel personal no me gusta, pero <risa> digamos que es una manera romántica, ridícula y un poquito infantil de ver un problema. Eh, un, un ser dimensional que se ha enfocado al terror, al suspenso y, y al horror de los miedos, del miedo que nos genera lo desconocido y lo conocido. Él explora toda la amalgama del subconsciente, la bestia que habita dentro de la humanidad el monstruo que desea liberarse, el demonio que desea esparcirse. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que existen nuevas obras. Por ejemplo, por el lado del anime y el manga, que es lo que yo más conozco, vemos a Helsing, me gusta mucho Helsing, es muy detallado. Yo sé que de pronto pues, a algunos no les gusta tan detallado, pero es muy detallado y reinterpreta por completo la obra de Abraham Stoker. Eh, a Lucar, el nombre del personaje principal, si se lee al, rebel al revés, es Drácula un pequeño detalle, pues para el que le interese ver la serie. Si desean de pronto ver una serie un poco más hecha por humanos, estaba hace poco sacó una serie en Netflix que se llama Drácula. Todos los capítulos son buenos, excepto los últimos. A nivel personal, pienso que no supieron cómo continuar la serie y la acabaron a lo maldita sea. <risa> se podría decir que no sabían cómo acabar la obra y dijeron, bueno. Entonces a Drácula dieron, le dio una gripe y cayó. Pin no tiene ni sentido al final, pero me gusta mucho al inglés que pusieron a hacer la obra, él capta por completo la visión romántica de una persona que no se rinde, pero al mismo tiempo vive con una especie de contradicción en su propia existencia, él desea la muerte, pero no puede llegar a ella, en esa nueva versión de Drácula, él añora tener un final, pero es lo único que se le ha negado como guerrero, él es súper aristócrata, Super fascista, super clasista, o sea, todo lo contrario a lo que vivimos en la época actual y por eso me encanta. Él nunca siente ni siquiera el más mínimo remordimiento por los que mata, pero odia, y eso se ve al final de la obra... ...y me gusta al final, pero al mismo tiempo no, lo odio profundamente. Él odia que como guerrero jamás murió en combate y eso lo perturba a ese, al personaje de esa serie... Y al analizar ahora la obra de Abraham Stoker, veo un poco de eso en el personaje. Veo como una especie de solemnidad que fue corrompida por no haber tenido el final que él merecía. Ahora intenta reiniciar nuevamente en Londres. Por otra parte, digamos en cuanto a Hellboy, sí, había notado que tenía como un tinte inglés. No sabía que era un tipo de género de cómic. Y me parece muy curioso haber tocado ese tema porque eh, muchas de las reinterpretaciones de Drácula siempre tocan ese tinte. El tinte de, de la persona muy bien educada, con muy buenos modales, que siempre tiene la misma estética, siempre la misma estética del chaleco, la camisa, digamos que es lo que Jonathan Hacker nos, re, nos narra como la ropa cotidiana que debe tener un londinense. Siempre aparece en la obra y es muy curioso como este estereotipo de persona se ha venido perpetuando tanto en el cine, en el cómic, como en el manga, como la forma de, como una parte de la identidad del vampiro, del nosferato, creando un personaje que es mucho más complejo y que se ha enriquecido dependiendo de la cultura que lo aborde, porque el estrigo es mucho más bestial, también hay una serie sobre el estrigo, les recomiendo que también es muy buena, las primeras tres temporadas, la cuarta es muy mala, en donde aborda el estrigo como una espe especie de enfermedad bien biológica que se esparce por todo el mundo y genera una serie de personas que son relativamente inmortales. Bueno, eso es una pequeña, pues, comentario para que se en nuevas versiones de lo que es Drácula y sus nuevas reinterpretaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Jason. Digamos que eh, eso me gusta, ¿no? Como todas las formas en la que es prolífico, ¿no? Es, es proteico. Esto se transforma y va creciendo y Probablemente porque está en el corazón de, de una preocupación humana y es la muerte. Eh, pues que a todo el mundo le toca de uno en otro grado, ¿no? Y más, más que la muerte, Drácula está tocando es en qué pasa después de la muerte. Y qué pasa, o sea, cuál sería el orden natural de esa muerte, ¿no? Y qué pasa cuando se rompe. Entonces, por eso justamente yo creo que, que es que el mito del, del vampiro y pues Drácula en su forma en la que, en la que nos narra, eh, es, es justamente tan, como tan, tan como decirlo, popular, ¿no? Y pues encuentra lugar en, en, en todas estas formas que nos comenta Jason y es, es justamente, eh, se adapta a todo tipo de público, que es una de las cosas que nos está diciendo hoy en el, en, el, en el chat, ¿no? Digamos que Crepúsculo eh, pues es otra forma de escritura, ¿no? Y tiene otro público, ¿no? Eh. Entonces Drácula era para la gente de su época y la saga de Crepúsculo es para la gente de esta época, ¿no? Entonces sí existe una una distancia. Eh, no no voy a entrar como a pensar si es bueno o malo que a mí me que a mí no me gusta porque no me gusta no no puede ser digamos como no puedo entrar a juzgar los gustos de los demás. Eh, bueno, yo creo que esta, esta, esta sesión fue muy rica, digamos, en, en cuanto a, a que nos nutrimos de otras formas de lectura, ¿no? Tenemos un mismo texto, pero vemos diferentes formas de acercarnos a él, desde la lectura convencional, que es la que yo prefiero, pasando por la lectura de audiolibros, que es la que nos compartieron eh, Eider, Mar y Diana, y, por supuesto, esta, esta lectura del cómic que, como bien nos dice el profe, se aleja en un punto o en varios puntos se aleja de, del libro. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta para quienes estén leyendo el cómic. Eh, difiere en, en aspectos eh, con, la, con, la, con la novela, ¿vale? Eh, y, pues, nos queda como... Yo creo que podemos arrancar con, con el tema de... Eh, el género epistolar el género del de, diario de y demás para dentro de 15 días una vez más, es la tercera vez que lo comento dentro de 8 días no tenemos sesión virtual nos vamos a encontrar de forma presencial entonces, no pues no me dejen plantado <risa> esto es casi como no me dejen plantado eh, así están, así están ¿no? entonces pueden si no pertenecen a la institución si no pertenecen a, a la Universidad de Santo Tomás ya sea como ya sean como, que no sean estudiantes, que no sean docentes, que no sean administrativos, si no pertenecen a la Universidad de Santo Tomás, me regalan sus datos por el chat del WhatsApp y pues yo hago toda la gestión para que ustedes puedan ingresar a la universidad y puedan conocer nuestras instalaciones y podamos compartir un ratito dentro de ocho días. No vamos a ver la película, ¿no? Nos vamos a, este espacio dentro de ocho días, Jason, es para alejarnos completamente de... Eh, el club de lectura de forma convencional, ¿no? Dentro de ocho días yo voy a tener un espacio preparado, de pronto por ahí alguien, Eider, nos dijo que puede llevar un juego para que nos conozcamos mediante, mediante el juego. Eh, todas estas posibilidades existen. Entonces, eh, varios juegos, de hecho, dice Eider. Entonces, dentro de ocho días la idea es que nos podamos reunir, listo, o sea... Es como, por favor, yo estoy con tinto. Eh, porque, pues, no, no, no, por protocolos no, no deberíamos como consumir alimentos dentro del CRAI, pero es como, el, el, cru, el club de lectura tiene un, un lugarcito especial en, en, en el CRAI, entonces, pues, nos podemos tomar un tinto. Profe, cuénteme. ¿Va a haber también conexión virtual? Pues... Mi idea es que podamos alejarnos de la virtualidad. Sin embargo, eh, podríamos verlo. Es decir, si vemos que de pronto hay gente que quiere partir, conectarse, pero no puede ir, aunque la idea de verdad, insisto, es que vaya. <ríe> Estoy todo como, por favor. Podríamos hacer la transmisión aquí por esta misma sala, ¿no? Entonces, eh, como hicimos el, en el semestre pasado, que tuvimos una única sesión presencial, eh en el que estábamos en la sala del, del club de lectura, porque tenemos una sala específica del club de lectura, es decir, tenemos un espacio esperándonos allá para que sepan, tenemos un espacio en, en el CRAI para nosotros, todos los que estamos acá, de hecho dos espacios. Eh, los que estemos allí reunidos y lo podemos transmitir aquí también por el Meet. Entonces, es algo que. es podemos... ¿qué horario es? Eh. Pues como la universidad está cerrando sobre las seis, entonces la idea es que lleguemos antes de esa hora. Entonces tenemos, usualmente nos estamos tomando ya una hora y media. Ya, ya somos realistas, nos tomamos una hora y media. Entonces, si llegamos alrededor, digamos, la idea es empezar a las seis, que ustedes empiecen a llegar desde antes para que, digamos, no, no, no hayan como tanto traumatismo en la entrada, alrededor de las seis para estar saliendo entre las siete, siete y media, tampoco los... La idea es que salgamos muy tarde. Y pues ya teniendo en cuenta también que el craig cierra a las 8, entonces tampoco nos vamos a pasar de esa hora. Eh, ah, el profe dice que no puede salir esa hora, ¿no? Porque pues lo traiciona su, su condición con el sol. Bueno, eh, ahí podemos ir viendo, ¿listo? Entonces... <coughs> Eso es, recordarles que me envíen sus datos para poder ingresar, para quienes no pertenezcan, eh, dentro de ocho días. Entonces, no vamos a discutir Drácula, vamos a leer para dentro de quince días, es decir, para el próximo, hoy es ocho, para el próximo 22 de septiembre, vamos a leer hasta el capítulo, porque aquí perdón de hoy, hasta el capítulo veintidós, ¿listo? Todo el capítulo veintidós, que es ya nuestra tercera sesión. La idea es entonces que para dentro de quince días hablemos de qué ha estado pasando, eh, alrededor de las seis, Jason, ¿listo? Alrededor de las seis, más o menos, un poquito antes, para que lleguen allá, a la sede principal. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Para dentro de 15 días, entonces, vamos a leer hasta el capítulo 22, vamos a, a contar qué, hasta, qué ha estado pasando hasta entonces, para aquí, digamos, haciendo un resumen rápidamente. Eh, hasta aquí ya Mina murió, ya, eso es como lo que nos podemos decir, ¿listo? Ajá, eso es lo que nos está diciendo Eider dentro de, del chat. Y, pues, vamos a ver qué va ocurriendo, hablar del género, hablar de, de, de, de, de, no, de todo lo que está pasando, ¿no? Porque una de las cosas que más me, quiero que hablemos es, por qué es tan lenta la acción, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar después. Entonces, ¿listo? Ay, perdón, Mina, no, Lucy, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. <ríe> me equivoqué. <ríe> Ah, exacto. Ahí dice algo importante. y Recuerden que el espacio está disponible para ustedes. O sea, si tienen algo que hacer mientras empieza el club de lectura, pues tienen el espacio. Todas las salas, cubículos de trabajo, salas virtuales y demás, pues él sigue funcionando con normalidad dentro del club de lectura, dentro del, del Crayo, ¿Listo? Sede principal. Si no tienen los datos de llegar, yo se los suministro. Entonces, muchísimas gracias. Ya me tomé seis minutos de más. Gracias a todos por compartir, gracias a ustedes por hacer eh, esta noche y este espacio como tan amena con todos sus comentarios, con todas sus experiencias, con todo su conocimiento. Nos veríamos entonces dentro de ocho días cara a cara, todos recuerden, su tapabocas, ¿no? En, en el que tenemos alcohol, tenemos gel antibacterial, la idea es pues que nos podamos ver por fin cara a cara después de, de todo este tiempo que llevamos el Club de Lectura y que no nos hemos podido, digamos, reunir. Eh, listo, no siendo más, entonces les deseo a todos una feliz noche, avancen con sus lecturas, yo dentro de, ah, <risas> exacto, tapabocas, gel, ajo y plata, y no olviden hasta que hay un metro, no según nos describen en el libro, eh, y dentro de ocho días eh, me esforzaré por tener una actividad que les parezca interesante, listo, entonces nos vemos dentro de ocho días y gracias a todos, hasta luego. Gracias, que tengan buena noche. Adiós, hasta luego, días. muchas hasta gracias. gracias, me gustó mucho esta sesión. Chao, Sarita, mira luego. Hasta luego. Gracias. Chao. chao. Jason, chao, Paola.